Saludos, estimadas maestras y maestros de nuestra alta casa de estudio. En este pequeño video les comparto cómo instalar el bloque de notas o OneNote en nuestras aulas virtuales usando Microsoft Teams. Lo primero que debemos hacer es abrir la aplicación Teams en nuestra computadora. Se recomienda trabajar mejor en la computadora porque permite un mayor rango de visión, además de que las capacidades al usar el mouse y el teclado facilitan sus funcionalidades. Una vez la academia nos haya agregado las secciones de estudio, podremos acceder a ellas y acondicionar nuestros espacios virtuales. En el espacio de equipos, en nuestras pantallas aquí a mano izquierda, se pueden ver todas nuestras clases conforme nuestra carga académica en Probus. Debemos verificar que la materia en la que estamos trabajando se corresponde al periodo actual y si gusta, le agrega una imagen para identificarla. Y que sus participantes se sientan en un aula dedicada a su programa de estudio. A tales fines, vamos a elegir entonces una de nuestras aulas virtuales para acondicionarla. Vamos a buscar una que esté en este periodo de estudio. Vamos a elegir esta materia. Se puede elegir una de las imágenes para cambiar el logotipo de nuestra aula. Aquí donde está el lápiz señalado por el mouse a mano izquierda, cambiar imagen del equipo. Podemos elegir una de las imágenes propuestas. Haciendo clic sobre ella y luego en Actualizar. A mano derecha. Se registran los cambios. También podemos elegir una imagen de nuestra predilección para nuestra materia. De las que tengamos en nuestra computadora o en la nube. Haciendo clic en Cargar. Se abre el panel de navegación. Para así gestionar una imagen distinta. Vamos a ver. Así, he navegado y he encontrado una imagen que se adecua a esta clase. Por ejemplo, hacemos clic en actualizar y se registran los cambios. Así se verá la imagen del aula virtual. Para poder trabajar de manera en línea, recordemos que es necesario tener la conexión a Internet activa de manera constante y en óptimas condiciones. Todo lo que hacemos en nuestra plataforma Teams se queda registrado en nuestro perfil en la nube. Ahora podemos agregar bloque de notas. En la parte superior, justo en el centro, en caso de que no esté cargado ya, se puede hacer clic en el icono Más. Aquí, entonces, si no figura ya dentro de estas herramientas virtuales, bloque de notas, podemos rastrearla con su nombre. También se llama OneNote. Debemos esperar a que carguen los cambios. Hacemos clic entonces donde dice Más. Y se puede ver aquí OneNote, que es lo mismo que Bloque de Notas. Muy bien, hemos entonces así seleccionado OneNote para que se agregue a este canal de esta clase. Le brindamos la oportunidad de que se cargue y le podemos colocar el nombre. Por ejemplo, Bloque de Notas. Sin espacios, luego de que se termina de colocar el nombre, hacemos clic en Guardar. Esperemos que el cambio surta efecto. Muy bien. Así entonces, podemos elegir en el Bloque de Notas de la clase... Si deseamos agregar un bloque de notas ya creado anteriormente o configurar uno nuevo. En esta oportunidad vamos a gestionar un bloque de notas en blanco nuevo. Aquí entonces leemos todas las informaciones muy importantes de lo que se puede hacer en esta poderosa herramienta. Hay espacio para colocar también la bibliografía, colocar la bienvenida. Podemos hacer clic en siguiente para así verlo. Estas son las actividades que podemos gestionar en nuestra aula virtual. Y aceptamos haciendo clic en crear. Esperamos a que cargue el bloc de notas de la clase. una vez cargado, entonces nos brinda información del mismo bloque de notas. En este espacio se puede gestionar toda un aula virtual, cargar documentos, audios, videos, instrucciones y consignas para las actividades. La bienvenida o una presentación del docente y el programa de la materia. Hay espacio también para colocar la bibliografía de la materia así como diseñar actividades que deban realizar los y las participantes. Aquí podemos también colocar los libros de nuestra materia, mostrarnos el panel completo de navegación y podemos seleccionar entonces la biblioteca de contenido. En este espacio podemos colocar una página, uso de la biblioteca. Nos brinda las informaciones generales de este recurso. En esta parte inferior donde dice agregar página, podemos hacer clic en el mismo para agregar así la carpeta de repositorio de recursos educativos. Muy bien. En este espacio entonces podemos colocar desde el programa de la clase así como libros en PDF. Vamos a ver cómo se hace. Ya hemos agregado este espacio como una página. Podemos así abrir nuestro navegador de nuestra computadora y gestionar los libros que tengamos para esta clase en PDF. Los arrastramos hacia este espacio virtual en la nube y esperemos hasta que se carguen. Así los y las participantes tendrán acceso a los mismos. Vamos a ir avanzando de manera paulatina para aprender a gestionar todas las herramientas que nos brinda Microsoft Teams. Podemos así entonces verificar que se hayan cargado los recursos, materiales de la clase, que se pueden abrir en línea también. Se puede descargar y abrir este libro desde nuestros dispositivos móviles, tablets y computadoras. En el próximo video también vamos a observar entonces de cómo configurar el calendario con las fechas recurrentes en un equipo y que se comparte el enlace hacia la misma videoconferencia. Que se registren la presencia y los aportes de cada participante en el chat. Muchas gracias por ver y compartir este pequeño video sobre Microsoft Teams para docentes. Hasta pronto.